Creo que eso es uno de esos días bonitos, ¿no?, que, que de vez en cuando tenemos en la izquierda, eh, una alegría en la Casa del Pobre, que decía alguno, y, y es una alegría porque, porque supone la reapertura de, de local en, en Sestao. Eh, algunas y algunos os acordaréis de aquella primera asamblea en la biblioteca, eh, casi a ciegas, pegando los carteles, haciendo un llamamiento a las vecinas y vecinos de Sestao. Eh, ...anunciando que, bueno, que aquí había proyecto político, ¿no? que ese proyecto político se volvía a poner en marcha... ...y, y quién nos iba a decir, eh, después de tanto tiempo, que íbamos a estar abriendo la sede de ese Estado... ...y que la Asamblea de ese Estado está más viva que nunca. Y en este sentido, eh, siendo conscientes de la realidad política actual, marcada por el ascenso que sabemos de la extrema derecha que trata de reavivar debates ya superados, pues bueno, nosotros entendemos que esta sede va a reforzar nuestros valores, nuestros principios y convicciones en la lucha antifascista, antirracista y feminista, por supuesto. Eskuin muturraren gorakadak marcatutakotestu inguru politiko bat eh, bizitzen ari gara, hortaz, ezinbestekoa iruditzen zaigu baikaleetan, baierrietan, eh, geure presencia indartzea. Aipatu ditudan el buru que ustiak lortzeko, usted dugu lokalau irekitzeak aukera berriak irekitzen dizkigula, gure herriaren alde lan y jarraitzeko. Buenas tardes y gracias a todos por, por estar aquí en este día tan especial para toda la Asamblea de Esquerra Nietzsche-Estado. Queremos agradeceros a todos eh, la paciencia que habéis tenido por no tener sede. Y algunos decían, a ver, ¿cuándo hacemos reuniones en vuestra sede, La Roja? Y mira, ya tenemos sede para hacer reuniones, chicos. Que no es otra cosa de ahora, sino que es una cosa muy antigua, que en una sociedad como era la Sociedad Española de 1936, que era mayoritariamente analfabeta, pues fue un instrumento de comunicación. Sí, mira, se va a